Bueno, estoy en el Centro Comercial Monticalá y ya tenemos dorsal y camisa para el domingo. Bueno, ya todo preparado. Dorsal, camiseta, chi y lo más importante, motivación al máximo por correr a favor de las víctimas de los accidentes de tráfico. ¿Preparadas? ¿Estamos preparadas ahora? No vamos a calentar. Ya, no, hoy nos saltamos en calentamiento. Lo siento. por la playa. La la la puerta, José, ¿eh? pero ¿qué si vas a podemos... hacer? Voy a poner 44 por ahí. Bueno, si, si puedo, si puedo, si puedo, eh. Yo digo 44, bueno, 44 va jugar, lo voy a ver. Pero 42, ¿no? pero me <ríe> pongo ya. Ya. ya. ya veremos si puedo. Yo quiero hacer 44, lo voy a ver. Buena gente quita. Ahí está. Todo. Problema, Green. Una. Una pagada mí la tasca también la gente del Instituto pulmones la colaboración la que a Transmedia y la campaña por de freno que la cantota la recaudación la de la que va dedicada a 22 pulmones a la de la campaña por freno Mira, mira, ya está sacando ventana Ya está arriba a la cámara ¡Luz más fuera! ¡Qué gran día se ha quedado! ¿eh? ¡Qué recorrido tan estupendo! ¡Qué ha sido maravilloso! ¡No lo veo ni en tu ¡Los nerds! ¡Bon día, Badalona! ¡Bon día! ¡Otra vez! ¡Bon día, Badalona! 10 kilómetros, 5 kilómetros de primer carrera para los sea este es un día de fiesta aquí en Guadalajara, a la 8, primera vez en la Pol de la col de Fremont en Cataluña. Y cuando llegamos hasta quedarnos, ¿eh? El año que viene más. Que no falte. Vamos allá. Hacemos una calor. ¡10! ¡Cerveza, cerveza! ¡9! ¡Pelichat! ¡Uy! venimos! Sí, sí, eh, sí, ¡Ya te pillaré! Madre, ¡Sí! ¡Sí! ¿no? ¡Sí! Vamos, vamos, Laura ¡Sí! ¡Sí! quedamos, eh Vale Venga, vamos, ¡Sí! Yeah, Fatal, fatal He cometido el error de intentar ir con la liebre de 45